chicos ¿cómo estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso en este rifle estamos otra vez en super mario ahora si sí, hace tiempo que no juega este juego así es como se llama claro hace tiempo que no se le juega a este juego pues venga vamos a jugar a donde íbamos nosotros a ver eh alguien nos ha mandado una gata. Tienes una carta de la princesa. Vale. La carta lleva lo siguiente. ¡Hola! Cinco vidas. Pues vale, lo acepto. A ver, así. la, la, la. Ya está. Adiós. ¿Eh? ¿Por qué tengo tantas pocas vidas? Por Dios. ¿Por qué? ¡No! Tengo solo cinco. Pero ahora con las cinco botellas tengo nueve. Oh. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo tenía otra vez 5 por dios por dios por dios a ver no me acuerdo por dónde íbamos no me acuerdo si era por aquí <ríe> es que hace tiempo un no, montón eh, era por, eh, por esta parte o por otra esperad hicimos el uno, así que este es el mundo 3 ¿no? Tal vez, de verdad? ¡Ah! Pero... No, por todo. Ya hemos hecho este pero da igual. Bueno, pues ahora nos toca la playa verde. Vamos a volar a esta galaxia. Eh, la galaxia de la playa verde se es llama... Sí, para ahora. Que se llama algo brilla en el fondo de las aguas. A ver. Ah, mira, ya echamos la de la cholla. Ay, hay que conseguir los cinco trozos de esos, los de... No sé cómo se... No tengo ni idea de cómo se llama, pero me da igual. bajo el agua, porque yo he jugado este juego bueno y ahora he jugado he empezado a jugar y justo cuando he terminado una ya estoy grabando ¡eh! ese tío activo a... el... El... ¡eh! que me come, que me come nadie va a ver en verdad eso ya no sabía eh, aquí había algo ¿verdad? lo sabía a ver por aquí estaba la siguiente que yo me acuerdo había cinco y me quedan tres aquí estaba la siguiente sí que yo me acuerdo por aquí hay cachis me sale muy mal bajo el agua a ver hay que tener cuidado porque aparece esto esto esto esto esto esto aparece entre la cueva malado Al pequeño se puede matar, pero al grande no, porque no voy a. Es, es invencible, es grande. Yo, pero que yo quiero eso. Aire. Bien, una vida. Porque te que yo, porque qué mala suerte he tenido. A ver, voy a salir así. Se me olvidó donde estaba lo siguiente. ¿Qué queda? Ah, mira, pero si están ahí, ¡Qué fácil. Encima que está fácil, se me olvidaron. ¿Anda que...? ¿Anda que los estoy apañado. ¡Ah! Alguien de pinchos. El pinchoros. Lo llamaremos el pinchoros. Ahí aparece eso y nos lleva a donde está la superestrella. Venga ya. Venga ya. Venga ya. ¡Venga ya! Ay, pinchito, hola. Pinche olororo. Pinche Tiene un pinche olororo. Ya no es pinche Se llama el loro. Y el pincho. El pinche olororo. A subir Ay, me, va me dice este conejo que tengo que saltar así que salto vivo anda corre adiós planta vida se ha Oh yeah. Adiós. A ver, se supone que voy a darle un interruptor que había, ah mira ahí está, es allí, y después tengo que salir corriendo para atrás, a ver, pam, ninja go, corre, para atrás, ¡Corre! ¡Vale! ¡Genial! ¡Pam! ¡Corre! ¡Este va más rápido! ¡En el tiempo! ¡Ey! el ya está aquí la superestrella! ¡A ver! ¡Lo intento otra vez! ya te ¡Pues ya está! Para nada, más tan tan